¿Qué tal? Jumes aquí los saludos a Shibu07 y sí señores, hoy, hoy estamos en una nueva invocación, digámoslo así, o un nuevo ritual ¿Qué, qué, ¿En qué consiste Shibu? Pues, pues consiste en invocar a un espíritu mediante una aguja y un hilo ¿Qué se llama el juego de la aguja? Pues así, ¿no? De, de qué original nombre, pero bueno, se llama el juego y bueno, vamos a leer de qué consiste el juego Para que sepa más o menos eh, de qué va a tratar este video y bueno a ver qué va a pasar, ¿no? A ver, este juego consiste en matar una aguja mediante un hilo para crear un péndulo, más o menos así, espere, aquí lo tengo, aquí, vean, no sé si se ve, ok, aquí tengo el hilo y con la aguja aquí para crear como, bueno, pues así que no, que quede paradito. Y bueno, y después se debe colocar la aguja de manera que la punta flote a milímetros de la palma de la mano, o sea, así. Así, para que vean. Y cerrar los ojos y asegurarse que no haya interrupciones o algo que disturbe el ritual Y que se mantenga calma para comenzar a llamar al espíritu y hacerle preguntas. Y si la aguja se mueve así, vean, así. Es un sí. Y si se mueve, este. Si se mueve así para adelante es un no. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si pasa algo, si, si no sé qué, si sale volando la aguja, si salgo volando yo. No lo sé, no lo sé qué vaya a pasar, así que bueno estoy preparando, chavitos, y bueno, esto lo hago por ustedes porque me quieren ver morir y ya, ya vi, ¿eh? Entonces, pues en los comentarios déjenme qué otras cosas de invocación puedo hacer. y Bueno, no puedo hacer otras invocaciones que tengan que ver con velas, con, des, con ponerme en la medianoche y hacer una cruz. No sé, no, eso no puedo porque pues, no vivo solo y pues será algo peligroso si es real y pues no, no quiero eso. Esto no sé, no, lo presiento que no va a salir tan bien, pero pues hay algo de inseguridad en mí, así que bueno... Vamos a ver qué pasa, ¿no? La primera que tenemos que hacer es concentrarnos, concentrarnos. Así que, bueno, vamos a ver. Oh, debo calmarme y a ver. Vamos a respirar y. Y debo de cerrar los ojos, se supone. Y debo de tener la puntita más o menos sin que se mueva, porque. Ahí está. Ahí está. No la estoy moviendo. Ahora bueno, vamos a cerrar los ojos. Ustedes van a ver qué va a pasar porque yo no veo, no sé si me responden, no sé si tengo que abrir los ojos o no, si sí, cuando pregunte, pero bueno, yo los voy a mantener cerrados para ver qué pasa, ¿no? Ahorita yo estoy moviendo la aguja, pero pues, a ver, a ver. Vamos a preguntar, estoy nerviosa, a ver, vamos a preguntar ahora sí, ¿hay algún espíritu en esta habitación? Este, Se los juro que no estoy moviendo nada Tampoco Se está moviendo Se está moviendo, no sé cómo <risa> Todavía sigo enfermo y se me trobó la lengua Pero Vean, allá no estoy moviendo Vamos a preguntar otra vez ¿Por qué tal si, si lo moví sin querer? No lo sé, a ver ¿Hay algún espíritu en esta habitación? No sé, no sé, pero la primera vez sí me asustó porque se empezó a mover de manera circular. A ver. ¿Hay algún espíritu en esta habitación? Pues no sé qué está pasando, pero pues al parecer está moviendo rar raramente. Pues no estoy moviendo, vean. O sea, vean. Estoy así. Entonces tengo los dedos así. No sé, no sé qué si si es que con tantito que respire o sople, no sé, pues se empieza a mover, quién sabe. Pero bueno, vamos a preguntar. Otra vez. ¿Por qué? Porque no sé si la primera vez estuvo bien, porque sí giró, sí giró, pero no lo sé, no lo sé, así que bueno. A ver. Respiramos. Ahorita yo lo soplé y se movió, así que. Y esto lo hago lo más real posible para que digan, no, es que te alimentaste, no sé qué. No, ahorita no, a ver. Ya, déjate de mover, carajo. Estoy moviendo ahorita con la boca, así que. Ahí está, a ver. ¿Hay algún espíritu aquí? A ver, otra vez. ¿Hay algún espíritu aquí? No voy a abrir los ojos ahora. Y no sé si se esté viendo lo mismo. Okay. parecer como que sí se mueve. Pero no lo sé. A ver. ¿Hay algún espíritu cerca? Wow. ¿Vieron eso? Se movió, se movió en círculo. Se los juro que se movió en círculo. Fue tantito, pero se movió. A ver. Vamos a preguntar. ¿Está cerca de mí? Vean. está moviendo en círculo. ¡Qué Es que no sé si se esté viendo, pero se está moviendo en círculo. Está cerca de mí. Ahora no sé si se está moviendo o no. A ver. ¿Tienes algo que decirme? Creo que es un no, porque no... O no sé, es que está rarito esto. A ver. Otra pregunta. Mm. Eh... Mira has estado siguiendo por varios años Creo que esto es o no Porque se está moviendo eh, ¿Estás atrás de mí? Dije no ¿Estás al lado de mí? Wow, está, vean, me está empezando a girar el círculo. Empezó a girar el círculo un poquito. A ver, ¿quieres hacerme daño? Otra vez. ¿Quieres hacerme daño? Está girando, no sé si es sí o no. Yo creo que es así. ¿Cómo um, no le puedo preguntar? Siempre estás en mi cuarto. Vean, este empezó a girar. Dios. Vean, vean, vean. ¿Qué onda? No sé, no sé si soy yo o es que se está moviendo solito, pero bueno. bueno, yo creo que eso es todo porque no sé si funciona muy bien esto pero bueno, a ver, ¿me puedo ir? pues o sea, aparece, dice que no, o sí bueno, yo creo que ya porque ya me cansé de estar sosteniendo el... la, la aguja